Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de que hora estés escuchando este video. ¿Por dónde lo estás escuchando? Déjame un comentario Si lo estás escuchando en la lista de reproducción eh, De video short del curso de astrología En mi canal de YouTube Marcelo Cheiro Díaz Si lo estás escuchando en Instagram Si lo estás escuchando en Telegram Si lo estás escuchando en Facebook Déjame un comentario Y también de paso... Coméntame ahí, eh, ¿dónde está en tu carta el planeta Marte? ¿Dónde tenés Marte? Así empiezo a conocerte, eh, que vos ya me conoces. Eh, bueno, vamos con Marte en Géminis. Nos toca hoy, llegamos a la clase 72. Marte en Géminis. Marte en Géminis tiene, por supuesto, tres cualidades. Positivas y tres cualidades negativas, o tres cualidades en sombras. Ambas, ambos grupos van a depender muchísimo, muchísimo del de el contexto de la carta, el resto de la carta. Entonces, eh, como cuestión positiva, son ingeniosos, son muy habladores y son muy persuasivos. Como cuestión negativa, son obsesivos, son inestables y son compulsivos, ¿sí? Así que si tenés Marte en Géminis y tuvieras, por ejemplo, para irte adelantando algún datito, pero no te apures, vamos paso a paso, una casa 2 ahí en Géminis a lo mejor serías un compulsivo por las compras ya vamos a llegar a esa parte te mando un abrazo enorme y nos encontramos mañana sí, claro que sí, como todos los días mañana que nos toca Marte en cáncer a ver cómo vibra ese Marte matizado con la sensualidad con eh, la maternidad eh, con la amorosidad de cáncer, chao, hasta mañana